Edson, Arantes de nacimiento más conocido como Pelé, nació el 23 de octubre de 1940. Fue un futbolista brasileño que jugó como delantero y apodado El Rey. Está reconocido por muchos especialistas, exfutbolistas futbolistas y aficionados como uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos, siendo descrito por la FIFA como el más grande de todos. Pelé inició su carrera como profesional en 1956 en el Santos, club en el que militó hasta 1974 y con el que ganó un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, 2 de la Copa Intercontinental, 2 de la Copa Libertadores de América, 4 del Torneo Río Sao Paulo y 10 del Campeonato Paulista. Es el máximo goleador de la historia del equipo paulista con 643 goles en 659 partidos, la segunda mayor cifra en un mismo club en partidos oficiales. Sumando los encuentros no oficiales en el Santos, convirtió 1.091 goles en 1.116 partidos. En 1975 fichó por el New York Cosmos, de la North American Soccer League donde conquistó un título de la liga debutó con la selección brasileña en 1957 a los 16 años de edad y es junto con Neymar el máximo goleador de la selección con 77 goles acuñó el término juego bonito que en español quiere decir juego bonito para designar el estilo que practicó Brasil en los años que él integró la selección y disputó cuatro copas mundiales de las que fue campeón en 1958, 1972 y 1970 siendo el futbolista que más veces y más joven la ha obtenido anotó un total de 12 goles en mundiales y fue elegido como mejor jugador en 1970 y el mejor jugador joven en 1958 en 1959 alcanzó el subcampeonato de la copa américa en su única participación en el certamen se retiró del fútbol en 1977 sus 1.279 goles en 1.373 partidos incluyendo amistosos son reconocidos como récord mundial Guinness. Tras su retiro como jugador, fue actor y cantante. Fue nombrado Ciudadano del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1977. Embajador para la Ecología y el Medio Ambiente por la ONU en 1992. Embajador de Educación, Ciencia, Cultura y Buenos Deseos de la UNESCO en 1994 Ministro Extraordinario de Deportes por el Gobierno de Brasil entre 1994 y 1998 Caballero de Honor en el Imperio Británico en 1997 y Embajador del Deporte en el Foro Económico Mundial de 2006 en 2004, la FIFA le encargó la elaboración de la lista de los 125 futbolistas vivos por la celebración de su centenario, a pesar de no haber ganado el Balón de Oro en su carrera, al que en aquella época solo podían optar los europeos. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comparte.